Eguro Ondanori, buenos días a todos. Escari Casco Torte Abatic, Raúl Asico Lituu Vigar en Egunequin, Chaldiakematen. Y para comenzar, tenemos con nosotros a Alberto Rey Tapia, que nos va a hablar sobre el mito de Guernica del franquismo al revisionismo. Alberto Rey Tapia, Rey Tapia es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Doctor en Ciencias Políticas y licenciado en Sociología y Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Estudios Hispánicos por la Universidad de Pau, Francia. Fue investigador del programa Memoria de España, Medio siglo de crisis 1896-1936 serie de 18 episodios documentales emitidos por la primera cadena de televisión española en 1983 y asesor redactor de España en guerra 1936-1939 serie de 30 capítulos documentales igualmente emitidos por la primera cadena de televisión española en 1987 ha sido Visiting Researcher, algo así, en el Center for European studies, studies de la Universidad de Harvard, donde también impartió clases de cultura y civilización hispánicas en la Faculty of Arts and Science, 1999-2000. Sus últimas obras publicadas son Franco, el César Superlativo, 2005, la cruzada de 1936, mito y memoria, 2006. Antimoa, la subversión neofranquista de la historia y de España, 2006. Y Revisionismo y política, Pío Moa, revisitado. Foca, Madrid, 2008. Después de, esta breve, eh, de este breve currículum y mi gran pronunciación del inglés, pues me doy la palabra... En primer lugar, es eh, obligado a agradecer a I.H. Momotio y a Ana Teresa Núñez eh, su amable invitación para participar en este en simposio eh, sobre el tema eh, de Guernica, el tan traído y llevado eh, tema de Guernica. Eh, mi generación, eh, cuando accedió a la universidad, eh, por lo menos en mi caso, fue un verdadero descubrimiento de una realidad que se mantenía más o menos ocultada y el ir a desembarcar en una facultad ciertamente politizada que por cierto el régimen se inventó para formar funcionarios al servicio del régimen y le salió el tiro por la culata porque aquello se convirtió en un vivero de demócratas y de opositores al, al franquismo. Allí, pues, eh, intentaba uno entender por qué éramos un caso aparte en Europa y vivíamos en una dictadura. Eh, descubría que es que había habido una, una guerra eh, civil, que habían perdido unos y habían eh, ganado otros, y por lo visto, pues, la causa de esa guerra civil había sido una cosa llamada república, un régimen de, democrático, eh, que fue el principal responsable de todos eh, nuestros males, ¿no? Desde entonces, eh, francamente, pues esto es una especie de, de, de, de combate permanente, ¿no? De combate por l'histoire, como dijo Gilles ¿no? En un libro de ensayos bien, bien conocido. Eh, muy rápidamente eh, constituimos unos cuantos la Sociedad de Estudios de la Guerra Civil y el Franquismo, que creo que debe ser la primera sociedad que se dedicaba a estos estudios. Allí estaba Julio Rostini, y estaba Ángel Piñas, allí estaba. Eh, Francisco Moreno, eh, yo, yo mismo, eh, como ha dicho, eh, acaba de decirse si acaba de decir ustedes, luego coincidimos en un programa de televisión que analizaba eh, la España contemporánea desde el final del siglo hasta el año 36. Y aquello era el inmediato antecedente de lo que quería hacer la primera televisión democrática, un gran programa sobre la guerra civil que eh, se había mantenido no oculta a los españoles, que fue España en guerra. Se hubiese, se hubiese querido emitir en el 86 y se nos gustó hacerse en el 87 y ahora pues acabamos de publicar unos cuantos eh, historiadores y politólogos y especialistas en ciencias sociales, 33 o 34, bajo la batuta de Ángel Viñas en el combate con la historia, porque es un poco triste decirlo pero bueno, a pesar de que ya son 30 o 35 años, pues el combate sigue el combate sigue eh, la lucha por eh, la memoria por un lado y por la historia eh, por otro ¿no? eh, cuando ayer eh, mi querido amigo Walter que nos preguntaba sobre qué iba a hablar y le dije esto de eh, del franquismo al revisionismo y dijo, ah, pues entonces vas a hablar con poco, ¿no? con dos palabras tienes bastante y bueno, quizás es un poco exagerado y no sean dos palabras, sean tres o cuatro, mentir y mentir o mentir, mentir y mentir eh, se quedó un poquito escaso es en fin, no eh, voy a extenderme mucho porque el tiempo es limitado sobre las construcciones eh, ideológicas del falso revisionismo que se basan en unos cuantos puntos fundamentales, ¿no? Eh, una especie de decálogo: primero que no son lo que pretenden ser historiadores; segundo, pues eh, que denigran por sistema en una especie de proyección psicoanalítica eh, digna del doctor Freud, ¿no? Tercero, pues que distorsionan la realidad que ocultan información, que confunden y mezclan hechos diversos, que se ofuscan en el error, en, hacen constantemente pretendidas apelaciones de autoridad, que te diversan cuanto pueden. En definitiva, como nos enseñaban de pequeño en el cole, estos diez mandamientos se cierran en el dos, que es lo que de, eh, decía eh, Walter, o puedo decir yo, mentir, mentir y mentir, ¿no? Que es el la cuestión eh, fundamental. Bueno, no creo que haya exagerado decir, que el bombardeo de Guernica pues, es uno de los eh, temas puntuales de la guerra civil, habiendo tantos ¿no? en la historiografía eh, del periodo. ¿no? Se ha mitificado hasta el delirio, por unos presentándolo como una especie de holocausto vasco o una verdadera masacre fascista de insólitas proporciones en su origen, y por otros como una pura falsedad, negando primero el hecho mismo del bombardeo al atribuir la destrucción total de la villa a los rojos incendiarios en su vida. Y segundo, un error cuando no un incidente sin la menor trascendencia. Creo sinceramente que ya eh, no hay lugar a distorsiones de tal género que resultan francamente cómicas. Eh, los hechos que han podido fijarse sobre la base documental disponible, fijados están, han corrido ríos de tinta y no creo que ya pueda decirse mucho más de lo hasta ahora dicho, por más que la historia esté siempre construyéndose y no cesen de aparecer nuevas publicaciones sobre cualquier tema aparentemente agotado como pudiera ser el que hoy aquí nos convoca. Yo particularmente, eh, lo único que en, en este aspecto que me ha tocado a mí tratar, es decir, pues eso que no se acaba nunca, que hay que estar volviendo, que generación tras generación hay que estar repitiendo lo mismo, pero yo creo sinceramente que es la hora de la historiografía vasca, del estudio que, que hemos tenido ocasión de ver aquí estos días, son los que viven aquí, son los que están sobre la documentación, sobre los últimos testimonios orales que se pueda recoger y que serán cuestiones sobre todo pues, de introducir pequeñas matizaciones y demás, porque claro, la historia es un proceso en permanente construcción. Así que por lo que aquí eh, respecta, mm, mm, en mi exposición, pues bueno, los fotógrafos franquistas y neofranquistas eh, pues siguen manipulando todo lo que pueden porque es verdaderamente eh, eh, su función. ¿no? Los menos no en el mejor de los casos, pues eh, callan. Su característica principal de propagandistas eh, no permite considerar los historiadores sino simples historiotógrafos aunque algunos pueden utilizar esta expresión porque no estar diciendo siempre lo mismo pues nos hablen de soberbia intelectual eh, o de una agresividad infundada bien, yo no tengo ni más o menos inconveniente que un colega o un compañero me lleve la contraria me argumente y me ponga datos sobre la mesa mejores eh, eh, que los míos pero no estamos hablando de, de colegas estamos hablando de otra cosa eh, estos eh, propagandistas su interés fundamental es de exclusiva índole política. Es un uso presentista eh, de la historia. ¿no? La manipulación de esta servicio de intereses de partido pues, no decaerá nunca, si acaso remitirá algo, como ahora una vez conseguidos sus objetivos, siempre irrenunciables, descamagar del gobierno cualquier opción de izquierdas, incluidas las opciones socialdemócratas más templadas. Consideran que España suya, les pertenece solo a ellos por legítima herencia o irrenunciable derecho de conquista, por consiguiente, cuando el pueblo manifiesta su torpeza y opta por una mayoría de izquierdas, se abre de nuevo el banderín de enganche para desencadenar la consiguiente nueva cruzada de liberación de masones, rojos, nacionalistas, no españoles y demás gente de mal vivir que ha usado ocupar su estado al servicio de intereses espurios y antipatrióticos. Guernica es un tema sobre el cual la mal llamada historiografía franquista mintió siempre. Asociar la historiografía al franquismo es una manifiesta contradicción tradición termes. Y mintieron siempre sencillamente porque no eran historiadores sino propagandistas. Los primeros, con mucho que se a un sistema de valores o participen de una concepción ideológica cualquiera, de los disponibles en el libre mercado de las ideas, tratan de fijar hechos y ahondar las circunstancias en que se producen para entenderlos y explicarlos. Revisan constantemente el estado de la cuestión y, consecuentemente, no cesan de actualizarlo. <coughs> Se ajustan a una máxima irrenunciable, deontológicamente hablando. Los hechos son sagrados y su interpretación pues, nunca es unívoca. Los segundos hacen justamente lo contrario, puesto que nunca se trató de establecer la verdad, o por mejor decir, las pequeñas verdades que la historia va estableciendo, sino que por fin han de servir a la pretendida e indiscutible bondad de su causa y criminalizan todo lo posible su contraria. Llamar los revisionistas es un error de concepto. ¿Qué revisan? Nada reproducen el discurso de los propagandistas clásicos del franquismo pasándole apenas la garlopa para que no pinche tanto. Nunca tuvieron otro ánimo que mentir, engañar y manipular los hechos negando con vehemencia cualquier nueva información que contribuyera a desmontar sus construcciones puramente ideológicas. No obstante, parece que el tema de Guernica sigue aún ofreciendo posibilidades de manipulación, cada vez más difíciles, a estos nuevos historiógrafos que no aportan nada nuevo y escriben de oídas como de costumbre. A la cabeza de, eh, de ellos se sitúa, ya se le menciona aquí ayer, yo ya por escrito ya no lo menciono nunca, ya ese es un tema cerrado, pero bueno, mencionaremos aquí, me refiero a Pío Moa, quien dedicado a Guernica muestra su, su insustancialidad habitual, que en este caso resulta insultante para cualquiera que se haya interesado por este tema. Representa otra prueba más de la inaneidad de Moa como pretendido historiador. La única base de sustentación sobre la que construye su comentario es la monografía de Jesús Alarazabal de, la... de, de Nicolás Lombardé, vale, que acaba de reeditar ahora. Le sobra el resto de la bibliografía especializada disponible al efecto. Para el fondo del asunto, Moore, con su gran maestro, don Ricardo la Cierva, naturalmente, aunque no le cite, tiene bastante, a pesar de no haber podido hacer en su vida otra cosa que ir al retortero de Dover, Sauborg. Las investigaciones de Sauborg, como todos ustedes saben, concluyen una tesis doctoral en la Sorbona dirigida por Pierre Villar. Eh, Guernica, Periodismo, Diplomacia, Propaganda e Historia, que publicó la siempre añorada editorial Ruido Ibérico en el año 75. Dos años después fue traducida al castellano y Ibérica de ediciones y publicaciones. Un estudio ejemplar, sencillamente que demoledor y que pulveriza de manera exhaustiva y minuciosa toda la propaganda franquista relacionada con la cuestión de Guernica. Cada vez que de la cierva, Ricardo de la Cierva decía la tontería de turno para los suyos, en cualquiera de sus libros generales sobre historia o sus inacabables series sobre Franco, Salvador le desmontaba los argumentos con tal rigor y contundencia que de la Cierva, el mejor historiador español a años luz, según sus voceros, pues no tenía más argumento de peso que llamarle desvergonzado payaso menopáusico y pobre hombre. Y en otras ocasiones se refería a los errores ratoniles que había descubierto en Southport, que naturalmente no citaba, sin embargo, Southport sí que los citaba en su libro eh, sobre Guernica, uno detrás de otro no para regocijo del que leyere. Bien, el gran inspirador viene a estas alturas del nuevo siglo a decirnos tan tranquilo que ya nadie dice que en Guernica hubo 1200 muertos como se dijo. No sé de quién habla porque llevo 30 años en esto y, y no conozco a nadie de mis colegas que haya hablado de 1.200 muertos. Se manejaron esas cifras, todos sabemos cómo y en qué contexto. Más o menos se saben desde hace 20 años, dice don Ricardo, nos ilumina don Ricardo, que fueron 1215. ¿Quién dijo lo que dijo y quién sabe lo que sabe? Él, no lo dice porque no cita, no, no se sabe dónde sale la información. El horror de la nunca ha radicado en el número de víctimas, como sabemos todos los que nos hemos dedicado un poco a estas cuestiones. Las debidamente documentadas vienen a ser unas pocas más de las que él, como el costumbre, viene ahora a descubrirnos con evidente retraso. No quiere yo decir que sean las únicas, como sabe cualquier historiador, que se haya acercado mínimamente a esta controvertida cuestión, sino por otros factores que a estas alturas del curso pues renunciamos a tratar de explicarles. Si hoy en día todos estos genocidios que ocurren en el mundo, con las avanzadas eh, técnicas de todo tipo, es imposible precisar el número de muertos, pues cómo se iba a poder hacer en este caso, y más habiendo entrado en las fuerzas franquistas al día siguiente y habiendo puesto todo el interés en eliminar todo tipo de pruebas Por eso se puede pues cuantificar mucho mejor Durango, como se ha explicado aquí, que la Nica, pues, Todo esto lo pues, sabemos todos nosotros hace mucho tiempo, pero esta gente nos lo descubre eh, ahora. Curiosamente, evidentemente, leyéndose a nosotros, cosas que no dirán nunca, o sea, dicen lo que dicen porque nos leen a nosotros y luego no pretenden corregir manipulándonos a lo que nosotros decimos muy divertido. Lo más divertido de todo fue que eh, el mejor historiador español, Años Luz, pues decía, por ejemplo, en unas declaraciones al diario Arriba, órgano eh, eh, por pues, movimiento nacional, como saben ustedes, el partido del régimen, el 31 de enero del 70, lo siguiente, que en Ernica no murieron ni siquiera una docena y que fue bombardeada, sigo citando, por un grupo especial de prueba que vino directamente desde Alemania, destruyó Guernica y se volvió a Alemania sin que nos enteráramos. Tal cual. Pues me imagino que los hermanos eran arrasados, se vieron de poner los, los pelos de puta y de llevar corriendo. Cállate, no digas tonterías, porque como quieres tú que en un solo vuelo, en fin, sin escalas, a través de la uh, Francia frente populista por el Atlántico, vayan a Guernica, bombarden y se vuelven? Que eso no, no se sostiene, ¿no? Entonces o esa es la, la costumbre inveterada de, de hablar de Guernica, ¿no? Con bueno, hipótesis espectacular, ¿no? Este gran historiador Entonces, lo primero, claro, que un pretendido historiador responsable y honesto de hacer antes de abrir la boca es estar mínimamente informado, y si no, pues ponerse al día antes de abrirla, pues con los mismos, sus amigos y colegas suyos, los hermanos a la que a no ser que les siente particularmente pues, ponerse en, en ridículo, porque este hombre además siempre está hablando de decir la última palabra, la historia definitiva, la historia esencial, y luego, pues claro, tiene que estarse corrigiendo constantemente. ¿no? Pero volvamos al ilustre discípulo, ¿no? Porque todo es una continuidad muy coherente, quien a las primeras de cambio pues nos da una muestra más de su obtuso empecinamiento propagandístico. Como las bien conocidas amenazas de Mola de Arrasar Bilbao, a que alude le parecen un poco fuertes, pues se apresta a desmentirlas a cualquiera que haga referencia a ellas, como los periodistas y corresponsales de guerra que acuden al lugar de los hechos. Así trata de desprestigiar al corresponsal del diario londinense The Times, ¿no? George L. Steer. Por cierto, que él, la G de George la convierte en C, sabemos si de, de en fin, de otro nombre, ¿no? Que fue el primero en dar noticia del bombardeo y destrucción de la villa al mundo. Periodista prestigioso, de acreditada profesionalidad, pasó a ser inmediatamente denigrado por la propaganda franquista en esta línea historiográfica sin el amor y todos los demás. Esto es típico, ¿no? También se hace con Jay Allen, ¿no? Eh, con cualquiera, pues, el testimonio, ¿no? Que diga o plantea algo que va en contra de sus planteamientos. Lo de Mola sería un farol, una intimidación típica, eh, dice este hombre, una butad y evidentemente las de Largo Caballero en el otro bando, pero el en español, sin embargo son demostrativas, ¿no? son concluyentes, ¿no? eh, las eh, de Mora, una blanca paloma que decía que si se encontraba a su padre en las filas contrarias lo jusilaba, como le dijo a su secretario y Ribarri, no, pues serían solo armadas. Al mando alemán y franquista no le interesaba destruir la industria vasca evidentemente sino ponerla al servicio de sus intereses, en el sentido de acabar eh, la guerra en el norte. Pero poner un poco el énfasis en estas cosas es desviar la atención del objeto esencial del bombardeo, que como todos hemos sabido siempre, era pues un bombardeo eh, masivo de intimidación para crear el terror, eh, unos nuevos métodos eh, de guerra eh, que afectaban a la población civil para quebrar la moral de resistencia y romper la guía del frente, pero como eso es un poco fuerte, pero luego volveremos sobre este tema, pues entonces insiste en esto. Tampoco le convencen a tan deslumbrante historiador las referencias del mismísimo von Rischofen, no aludiendo a la intención de Mola, eh, hizo un público un ultimátum en este sentido, amenazando con arrasar la industria vaina. Esto forma parte de esta política de, de, de, de, de terror y de infringir medio, y que explica pues, que se temiera aquí un bombardero un bombardeo, que se construyeran pues en refugios, que mucha gente ya se hubiera eh, marchado, que evidentemente pues impidió ¿no? que las víctimas fueran más las que verdaderamente fueran. ¿no? El mismo jefe de Estado Mayor de la Legión Condor recordó estas palabras de Mola reiterando su intención de reducir el bilbao a cenizas para aumentar el, la intensidad de los bombardeos. Es decir, ya no se trata de la habitual metodología consistente en desprestigiar a los testigos y cronistas, a las fuentes directas, Destruidas de las cuales ella puede decir o ya pueden decir lo que quieran. ¿no? Exactamente pues, eh, lo mismo que se hace en otros muchos eh, casos. Nos dice que nunca se ha presentado un solo ejemplar de estas hojas volanderas y que Styr no fue un modelo de veracidad. Bueno, pues eh, el mismo Daily Herald de Londres, del 29 de abril del 37, publicaba una de estas proclamas en las que decía: Arrasaremos Bilbao hasta el suelo y su solar vacío y desolado quitará a Inglaterra. Todo deseo de apoyar a los bolcheviques vascos. O sea, efectivamente, como pues todos sabemos, Inglaterra fue el más firme apoyo ¿no? de los bolcheviques ¿no? vascos y, y no vascos de todo tipo. Esto es, la gente está muy informada. ¿no? Quitará a Inglaterra todo deseo de apoyar a los bolcheviques vascos en contra de nuestra voluntad. Es preciso que destruyamos la capital de un pueblo perverso que se atreve a desafiar la causa irresistible de la idea nacional. Pero la idea era esta: aterrorizar, imprimir, eh, digamos, miedo quebrar la moral de resistencia esto es evidente y se sabe desde hace mucho tiempo ¿no? aunque estos es de vez en cuando descubren el Mediterráneo ya se sabe que los prestigiosos periodistas extranjeros portugueses, franceses, norteamericanos ingleses, no solo mienten por sistema sino que se inventan proclamas y las reproducen en la primera página de sus periódicos con la complacencia de sus directores Sí, ya sabemos que la primera víctima de la guerra es la verdad, por supuesto ¿no? pero no se puede tomar solo lo que a uno le interesa y desechar todo lo demás Naturalmente la manipulación permanente de la historia no se debe a él y su tropa, sino al rojerío y redento. De la cierva, sentencia, cito, «Los libros de César, Vidal y Piomo han sido reacciones. Han visto esa especie de marea roja, han investigado, sí, y han salido. Voilà. Cuando no se sobrepasa la lectura de las contraportadas de los libros que se dice leer, se incurre pues, en estos despropósitos. Pero no». Aunque los leyera de cabo a rabo, diría lo mismo. Y aunque hiciera con todas las demás sus posiciones, en un ápice, pues estos historiotógrafos no están consagrados al estudio de la realidad y a la búsqueda honesta de algunas pequeñas verdades, en compañía de los profesionales y especialistas, sino la férrea defensa de valores y verdades eternas en mística comunión con sus propios cofrades. Y ten más. Vidal, por ejemplo, César Viral contra a Moa, pero como no se lee ni entre ellos, pues... Eh, se pues sigue sí, invocando más... Ahora descubre que las víctimas del bombardeo no eran tantas como se pensó. Ahora hemos oído las dificultades de documentarlas. Y corre a proclamar la buena nueva como si nadie estuviera al tanto. Pero no se preocupen, no es cosa de 120 antes, eh, de 154 ahora, o de quizás pues, 200 muertos hoy en mañana. Si tuviéramos el placer, entre comillas, de poder leer a Ricardo de la Cierva dentro de 20 años, nos aleccionaría a todos diciendo algo así, como esto que les digo yo, las víctimas del bombardeo de Guernica no fueron 154, como algunos decían, sino unos dos centenares, o tres o cuatro, si es el caso, como hace tiempo que yo mismo, o historiadores serios como Mao Vidal, hemos demostrado, frente a la marea roja que todo lo tergiversa y manipula. En fin, tomamos nota de lo de la marea roja, es decir, que si se procesaba Pinochet, ferviente admirador de Franco, por corrupción, no era porque hubiera robado a su patria, los patriotas siempre consideran a la patria como su patrimonio y, consecuentemente, pues, eh, se toman lo que quieren. Sino porque lo hizo el pobre, según alegaba a sus esclarecidos abogados defensores, ante el acoso del marxismo internacional. Es decir, por la marea roja que no cesa. Me acosan y, claro, se me va la mano a las arcas del Estado y, parece si soy el salvador de la patria, o miento todo lo que puedo. Nos parece un argumento pues, muy, muy sólido, ¿no? Siempre confiados a la justicia chilena en este caso pues lo asolvería con todos los pronunciamientos favorables, a fin y al cabo pues era una boleta honorable. Lo hecho, hecho está y peligrosa. al Al parecer a Moa Uyda, el pobrecito que se ocurre algo parecido, se ven sañudamente acosados por la historiografía marxista, eh, por la terrible marea Roja que ahoga y silencia sus esclarecidas voces. Y claro pues se ponen a investigar y descubren en el Mediterráneo. Entre todas las obras de referencia definitivas a que Moa alude para dar autoridad a sus sarta de trivialidades pues cita la documentada de de Talón y el estudio más minucioso y documentado de Jesús Amas. Alude a Viñas para decir que ha insistido razonablemente en la minuciosa sobre la responsabilidad de Franco, para después de manera pérdida todo lo que puede excluir a Mola y a Franco de cualquier responsabilidad. Pues Talón dice, cito, Bernica fue destruida por aviones alemanes, se olvidó eh, de los saboyas italianos, que recibieron órdenes directas de Berlín. Para ¿Eh? estas alturas sí. Eso sin la menor documentación probatoria, es lo que a Moa le vale. Sin embargo, en Moravillas, pues uno de los historiadores que han entrado a fondo en, en el tema en, en, en, desde hace muchos años, en el informe en fin, sobre 40. Aniversario eh, en, en, el, en un libro que historia general de, de, de la Euskadi del año 79, en su libro La responsabilidad de destrucción de. de perdón, en su capítulo La responsabilidad de destrucción de Guernica, en su libro Guerra, dinero y dictadura del 84, y allí, pues Viñas decía pues, algo que más o menos sigue vigente. La mera glosa de los datos disponibles permite concluir en la existencia de una responsabilidad compartida a nivel de Franco, Mola, Quinterán y Sperling por la destrucción de Guernica, aparte de la que corresponde a los escalones inferiores españoles y alemanes silenciosos y tergiversadores. La tesis es que von Richhofen eh, tomó una iniciativa por su cuenta. Eh, von Richhofen estaba sometido a Sperle, Sperle estaba eh, sometido a Franco, y, y, y Mola y Vigon tenían aquí responsabilidades, y esto, como han demostrado eh, los partes, interviene a petición en fin del mando nacional. Es evidente que fue coordinado ¿no? eh, y discutido, pero bueno, sigue sin enterarse. Son tan audaces estos escribidores que caen en la desmedida presunción de pretender sentar cátedra no ya sobre cuestiones más o menos controvertidas o que unos ofrecen flecos por explorar, sino sobre aquellas más que razonablemente investigadas y que han agotado prácticamente todas las fuentes disponibles, salvo que se anunciara el descubrimiento de algún legajo ignorado en algún rincón, en algún archivo secreto. No es el caso en absoluto, pero se ponen a escribir tan alegremente sobre cualquier cosa, ignorando abiertamente lo que tantos y tantos investigadores serios han abordado antes que ellos, despreciando por completo las fuentes primarias expuestas a la luz por ellos, y todo lo que se ha escrito al respecto sobre dicha base. Tal es el caso de Verónica. Bien, en primer lugar, pues disponemos del libro de, de, de Saudor, el de Jesús la razón, pues, es muy solvente desde el punto de vista técnico, pero claro, ni contextualiza ni ahonda la cuestión de las responsabilidades, Vicente Talones, en fin, son unos historiadores eh, de los que pretenden utilizar eh, Prodomo tampoco cuestiona el verdadero fondo del asunto en el que porfía la propaganda franquista. Que es la irresponsabilidad del mando franquista en el bombardeo durante muchos años. Ahora sí se admite tímidamente que hay alguna responsabilidad, pero menor, sin importancia, sin trascendencia, y ahora incluso se empieza a apuntar contra el cuadro, ¿eh? contra el cuadro de Picasso. Y es, en esta, la, y es esta la decisiva cuestión del bombardeo: son las responsabilidades historiográficamente sustantivo del asunto, sabiendo ya con todo detalle quién bombardeó a la Aviación Nacional de Franco, sustancialmente compuesta por aparatos italianos y alemanes, a petición del Estado Mayor de Franco. ¿Eh? Y esto es un. Los archivos de la Legión Cóndor, como todos sabemos, fueron destruidos en la Segunda Guerra Mundial ¿eh? y pues, no son muchas eh, las, las fuentes ¿no? que pudieran aparecer o que pudieran ahondar un poco más esto, ¿no? a lo mejor como muestran incrédulo, hasta que no se le enseñe un papelito firmado por Franco, eh, que diga, sí, sí, machaquen ustedes a rica como experimento en fin de, de terror, hasta dejarla como la palma de la mano, pues no dará veracidad a las responsabilidades de, de Franco. Pero las responsabilidades eh, a esos niveles son siempre ineludibles, o por intervención directa o por ejecución, eh, eh, eh, en cualquier caso la responsabilidad eh, ahí está y es evidente. Eh, además de que eh, siempre está la m, demanda de este tipo de pruebas documentales, es un poco ingenuo, porque es que eh, en el lugar de Franco, si hubiera existido tal orden escrita, no se habría ocupado de hacerse con ella y destruirla, como hizo Franco con los mismos papeles de Cabanellas y Morra, que según se morían entraba ahí una especie de geos ¿no? y se llevaban todos los papeles, porque realmente le gustaba mucho que se supiera lo que había hablado con estos dos eh, compañeros. Es necesario otro papelito equivalente para demostrar que el ejército de África actuaba como actuaba y masacraba a campesinos y obreros pobremente armados con escopetas de caza como los masacraba, sin órdenes específicas o el consentimiento explícito o tácito de los gran que cabe en alguna cabeza irregulares y la legión que ya pudiera obrar por su cuenta y riesgo sin el consentimiento tácito o explícito del general Franco. Christophe Sperle Franco que dependía directamente de Franco pues el argumento es exactamente el, el, el mismo evidentemente estos pertinaces aprendices de historiadores que a la vista de su publicística pues, no pasan de historiógrafos aunque algunos por decir esta expresión pues eso nos llaman soberbios ¿no? pues no se han tomado la molestia de asomarse a los estudios monográficos exhaustivos que recogen las aportaciones de todo tipo de simposios y encuentros pues a raíz del 50, del 60 del 75 y aniversario de Lombard y de los que vengan a continuación se fija el número de víctimas del bombardeo documentadas, cantidad que estos linces descubren como siempre unos cuantos años después, de que los historiadores de verdad los hubieran establecido. Se trata de mantener vivo un debate historiográfico que está sentenciado desde hace mucho tiempo. No obstante, ¿qué concluye Pues que, así pues, mientras nuevos estudios no contradigan el de Salas, Salas es la última referencia, primera referencia de la autoridad... queda suficientemente claro que el bombardeo de Bernica obedeció a una decisión personal de Richthofen en contradicción con la orden de, de Mola, que tenía un objetivo militar evidente, aunque inutilizado por dicha orden, que no supuso ningún ensayo especial de bombardeo sobre la población civil ni pretendía el arrasamiento de la villa, produciéndose el grueso del incendio con posterioridad y de manera no esperada, que no tenía la menor intención de atacar los símbolos basquistas, y que ocasionó en torno a un centenar de víctimas, 120 como máximo. Pues no existe la menor apoyatura documental que de la unilateralidad alemana, mientras que queda patente la coordinación hispano alemana al respecto. ¿no? ¿Eh? Es evidente que fue un ensayo especial de Bombardioso por Oración Civil, ¿Eh? ¿cómo se puede negar esto? y, y si no lo entonces por qué se utilizan bombas explosivas de 250 kilos y bombas incendiarias para destruir un simple puentecito que era el gran objetivo y que además lo fue destruido y se hubiera querido destruir por los estucas que pueden hacer vuelo en picado y depositar con mucha precisión la bombita sobre el puente y no se utilizaban ni ¿no? eh, pretendía el arrasamiento de la villa como la desproporción entre el objetivo pretendidamente buscado y los medios efectivamente empleados pues demuestran fehacientemente ¿qué efecto? Cabía esperar sobre las viejas casas de madera de la desproporcionada combinación de bombas explosivas e incendiarias. Bien, no estamos, por tanto, eh, ante la colusión de dos escuelas historiográficas que tortizaramente pudiéramos conceptuar de izquierdas y derechas. No hay un gremio de historiadores, así se refieren a nosotros, pagados con fondos públicos, ¿no? por lo visto es más perverso cobrar de fondos públicos después de oposiciones que cobrar de fondos de reptiles, en fin, a, por intereses particularistas. En fin, que cubren o dan cobertura a frente populistas, si nos llaman, estalinistas, masones y zapateristas, nietos nieto de la ira, según Ricardo de la Sierra, que obedecen como siempre a consignas y honrados revisionistas que defienden con investigaciones eh, punteras y renovadoras, ...a los despectivamente eh, llamados eh, historiadores militantes. Estos eh, honrados revisionistas han renovado toda la historiografía contemporánea española. Igual que Ricardo de la Cierva dijo en su momento que sobre la guerra civil eh, eh, él tenía todos los libros y los había leído todos pues eh, también su discípulo Pio dijo también que se había puesto a estudiar y después de haber leído pues todos los libros sobre la guerra civil que se le dio un par de tardes pues se puso el dispo, el, se dispuso ¿no? a aclararlo en todos los frentes además no solo iluminándonos con que la guerra civil empezó en el año eh, en el año 34 que es la gran aportación en fin verdaderamente espectacular de de, de Pío Má, sino en todos los frentes en, en, en, el, en la política exterior en la... En, en, en, la, en la cuestión de la intervención en la cuestión financiera, en todos ¿no? bien, ahora mmm, por ir acabando pues en la página web generalísimafranco.com, pues eh, Santiago eh, Perinato que la, la, la, la invasión eh, de, de esta gente ya sabemos que no influye en el estado de la cuestión y en la historiografía pero a veces es que los académicos son un poco soberbios y no se dan cuenta de que estos caballeros venden más que todos ellos juntos. Y que tienen una influencia en los medios de comunicación verdaderamente importante y espectacular, mucho más de lo que ellos se creen. Yo di clases en la Universidad de Rubí y Me acuerdo un día la estupefacción de que un alumno que por sus intervenciones, pues bueno, no es muy difícil identificar ¿no? a un joven de 19 años, por la manera como hablaba, pues era un nacionalista de izquierdas, probablemente pues, próximo militante de izquierda republicana en Cataluña Y se acerca a mí y que se dio, pues eh, de enterar de alguna manera, que había pues, medicado alguna de estas cosas, me dice, "Mire usted, en mi casa es que eh, discuten entre unos y otros, y no es a unos y a otros, y me vuelven loco. ¿Hay algún libro de Ricardo de la Sierra en casa? Ya entrado, digo, caray, con esto, o sea, que, esta orientación de Ricardo, yo lo veo, y Ricardo de la Cierva que pinta, y yo, me imagino, dice que estoy ya estará un poco desfasado. ¿Qué le parece a alguno de Pío Moa para empezar? Así, así. Yo, pues me, me quedé literalmente estupefacto. Claro, como pues este señor pasa por haber sido el RACO, un grupo revolucionario, fascista o y patriótico, ¿no? y ahora, pues en fin, se ha caído del caballo como un pedo y ha descubierto la luz, pues piensa que es un referente de autoridad similar. Me quedé muy desconcertado y dije: Bueno, le me la de indicarlo de hazaña, por no entrar directamente con una investigación y te vienes aquí, digamos, y ya y charlamos y vamos y mi amigo Luis de la Almería eh, en fin, Marcial Pons de, de, de Madrid, eh, entra gente me cuenta que entra gente a comprar eh, algún libro sobre la guerra civil o la república, mi me gustan estas cosas y tal y él pues, pues le va llevando a cosas y tal y pum, de repente ve pues un libro con muchos cromos de la república y la guerra civil de Pío ¿No? Moa pues Piuma suena ¿no? pues, lo coge, lo empieza a mirar el otro le intenta desviar la atención y se llevan de Pío esto de la Almería Marcial Pons de Madrid. Entonces, luego, pues bueno, por los académicos y los profesionales, pues bueno, pero no le den importancia a ellos, que se vienen un vivo y como escriben cosas pues muy relevantes que quedarán, pero ¿qué sentido tiene la historia eh, si no sirve un poco para comprender mejor eh, la realidad, si no sirve para reforzar la cultura e -e -e política? Si no es que tenemos que estar siempre en este combate, si es que esto si no nunca no se acabará nunca. En fin, y luego, ¿qué ha pasado? Pues que claro ante la perversa educación para la ciudadanía, pues lo primero que hacen cuando llevar al poder es quitarla del medio, pensándose que era la formación del espíritu nacional que se estudiaba en tiempos de la gloriosa. Bueno, pues bien, este es el que escribe esta página eh, en generalísimo.com, un artículo titulado 26 de abril de 1937, dedicado a Berlanca, es Santiago Perinat, coronel de ingeniero, retirado, y que eh, es el que nos ilustra sobre esto. Y aquí, en este artículo, afirma... Te cabe destacar que la prensa republicana concedió nula importancia al bombardeo, y dice, el día 27, al día siguiente, será tramo. Claro, pues, es un poco desconcertado, sabes bien lo que ha pasado. Y los dos grandes protagonistas del artículo son George Steele y Picasso. Imaginen. El primero, un tipo difícil, del que no cabe esperar que informara, pues quien piense que la prensa tiene por misión informar es que es un ingenuo. Eh, puede que incluso fuera un cobarde, eh, pues no se alistó como Orwell o Fisher, lo cesó el Times y trabajó para oficinas propagandísticas. Así que la auténtica vocación de Stier fue incurrir en todo tipo, actualmente de trapacerías, orales y escritas, que legítimamente puedan servir para vencer, dice él. O, o, o, como conciencia bueno, que es normal, ¿no? La auténtica vocación de George es Stier. Traca final. Eh, nos cuenta que George estísimo se en un accidente de tráfico un día festivo, el 25 de diciembre de 1944, en una carretera de bengala sin tráfico. La clave, sospechas, según algunos testimonios, de que su nivel de alcohol en sangre no era el adecuado. Ah, amigo, era un alcohólico, era un borracho. Y a partir de aquí ya eh, queda clara la personalidad del periodista, ya nos puede contar a qué se dedicó en carrita se hace un salto retrospectivo la borrachera ya le venía de antiguo llegó tarde comportamiento impropio de un periodista también Jay Allen llegó tarde y sabemos lo que pasó en un Padajoz gracias a Jay Allen y sabemos lo que pasó aquí a Stier que fue el primero que lo contó y cito textualmente quizás padeciera otra intoxicación eh, etílica, perdón, esto lo digo yo eh, retrospectiva hemos saltado de 1944 a 1937 pues ya se sabe Ahora sí que le cito a Santiago Perinat: comillas, en la capital vizcaína los chiquitos son una cultura, cierre de comillas, así que ya tenemos el, todo perfectamente claro. A continuación se llevan los errores, las bombas de 500 kilos, que ya nadie habla de ellas, ¿no? eh, que una primera impresión hace imposible evitar, además... Cito de nuevo la villa no estaba abarrotada, por ser día de mercado, en toda España los mercadillos acaban a la hora de comer y la rica estaba vacía. Es decir, de nuevo la eterna cuestión que, que, que el, hemos pretendido que esto fue una masacre y un genocidio de incalculables consecuencias con, con miles de heridos y como se demuestra no fue el caso. ¿no? O sea, esta es la tesis definitiva, es que en esa época pues no era ilícito que, ah, y luego viene pues, este argumento también sustancioso, que en esa época no era ilícito el bombardeo de ciudades. Esto ya es una cosa un poco posterior, esta cosa de la humanidad en guerra y general, disparos de primero y tal, pues eh, no estaba de moda en esos momentos. Y sobre todo, ya, ya por dar la puntilla final, que los vascos no combatieron eh, con, con ardor pues como se hizo hoy en, en Madrid, por ejemplo. El otro gran protagonista, en mi caso, tampoco se llama Rositas. Lo primero que interesa contar es que el cuadro le fue encargado en enero de 1977 por el gobierno republicano para la Expo de París, que cobró 150.000 francos, 35.000 dólares de la época, pero para que no perdamos la perspectiva, hace la traslación a valor actual y dice que es 700.000 dólares actuales. La clave de que cobró tanto dinero, la fama. nos dice Picasso, sostenía tres: Olga, marie y Dora. Así que le dio de pedir a uno de los republicanos que le subiera un poco el caché, porque claro, mantener a tres mujeres, pues en fin, ya se sabe que tienen muchos gastos y demás. Entonces, pues, Picasso empezó hasta el 1 de mayo cuando le llegaron noticias de Guernica. La Expo se inauguró, nos sigue contando Perina, del 24 de mayo, y el pabellón de España no estuvo listo hasta el 12 de julio, y que fue el pabellón menos visitado de la Expo. El Guernica pasó sin pera ni gloria, naturalmente, Picasso se lo llevó a su estudio de la Rue de Jardustin, en 1940 no fue molestado por las autoridades alemanas y nadie se acordó del cuadro hasta que lo depositó en el MoMA de Nueva York y empezó su leyenda solo le faltaba decir gracias al contuberno judeo marxista, masónico internacional en conclusión, Guernica y a término, es irrelevante, pues en los bombardeos de, de Madrid, noviembre y diciembre del 36, pues murieron cerca de 2.000 personas, Barcelona solo en marzo del 37, pues más de 1.000, Sagunto, Lérida, Granollers o Durango, por este orden decreciente, pues sufrieron más, es decir, o no se entiende nada, o se ignora todo, o se manipula todo, lo que se puede, pues de lo que se trata no es de clarificar, sino de enturbiar y disimular en lo que gráficamente pues podemos llamar un combat de retardement ¿no? permanente, ¿no? Ni siquiera se trata de política, sino de politiquería. Pío Moa, como gran renovador de la historia contemporánea, como cabeza de, de, en fin, de referencia de todas estas escuelas, entre comillas, ¿no? eh, de España, pues fue entrevistado a raíz de sus eh, mitos de la guerra civil, nada menos que por uno de estos periodistas independientes, Carlos Dávila, que es actualmente el director de La Caceta, ¿eh? el diario más a la derecha de la prensa española. Pero entonces llevaba un programa en la dos ¿eh? de entrevistas. Pero no solo eso, sino que se anunció en el telediario de las 9 que a continuación los espectadores podían gozar de esta entrevista con el gran historiador Pío Moa en la 2. ¿no? Y actualmente es tertuliano del canal Intereconomía, que como también se sabe, pues es el canal más derechista de todos los posibles. La entrevista, como les digo, pues eso, fue anunciada a un muy platillo, un hecho verdaderamente insólito y que no se repitió con ningún historiador de prestigio bajo el mandato del PP. A su vez José María Aznar, presidente del gobierno, anunció públicamente ante los medios que se llevaba de lectura de verano los mitos de la guerra civil de Pío Moa. Imagino que algo de contribuir ¿no? a que se siguiera vendiendo bien. Pero quizás todo esto que les acabo de decir, ya voy a terminar, se explica y se entiende un poco mejor si como el coronel retirado Santiago Perinat, damos un salto retrospectivo. En 1979, como militante de la Alianza, de la Alianza Popular de Fraga, el partido heredero del franquismo sociológico, un joven inspector de Hacienda, que rápidamente alcanzaría puestos políticos relevantes, se curtía como periodista de raza y escribía lo siguiente. Vientos de revancha son los que parecen traer algunos de los ayuntamientos recientemente constituidos. El de la Arnica aprueba por unanimidad retirar la medalla de la villa, así como todos los honores concedidos al anterior jefe del Estado, que aunque moleste a muchos, gobernó durante 40 años y se llamaba Francisco Franco. En Coslada, Madrid, las calles dedicadas a Franco y José Antonio lo estarán a partir de ahora la Constitución. En Valencia, la plaza del Caudillo, pasará a llamarse del País valenciar. Y no hemos hecho más que comenzar. Por lo visto, le sorprendía al joven articulista que alguno de los primeros ayuntamientos democráticos constituidos después de la dictadura, como el alubido de Guernica, pues desposeyeran a Franco de los honores recibidos como botín de guerra. Y aún más, que lo fuera por unanimidad en este caso democrática, y no forzada por el miedo y las represalias del Consejo, a diferencia del que le concedió pues, la medalla por el gran mérito, y no lo que es lo que pueda figurar en el acta pero sería divertido verlo, para obtenerla de haberles mandado a los pues unas cuantas escuadrillas de aviones fascistas de Mussolini y nazis de Hitler para destrozarles la ciudad pues, un 26 de abril de 1937. Con bombas incendiarias que redujeron a ceniza su casco histórico y para rematar la faena ametrallaron a la población en desbandada, como para estar agradecidos. ¿no? Bueno, no sé si hará falta para terminar eh, decir quién era este compungido cronista de la Nueva Rioja, una especie de Times Literary eh, Se llamaba y se llama José María Arnar López. ¿eh? Alcanzó primero la presidencia de la Junta de Castilla y León, la Secretaría General. El refundado Partido Popular, la presidencia del gobierno, hoy ya es un jubilado político que rinde importantes beneficios al país. ¿Eh? Sí, claro, no, el nuevo jubilado político dicho. Es una constante campaña de desacreditación de España solo interrumpida por la reconquista del poder de su delfín y su partido. Es decir, cuando las aguas vuelven a su cauce y pueden hacer de España lo que les da la gana, pues eso. Es suya, ¿no? Y de nadie más. Pues ya está. Muchas gracias. Bueno, ahora podemos abrir un turno de preguntas. Hubo mucho que preguntar. A qué vamos a cantar. No? Sí, sí, sí. ¿no? Sobre andar, ¿no? Sobre andar. un historiador norteamericano que en un momento escribió un libro y por qué de esos libros que uno compra cuando es joven porque lo publicó el mundo ibérico que era los militares a la España contemporánea que es está en Pérez es un hombre que no está nada mal porque su libro es muy interesante sí, sí, es, un... sí. es un... sí. bueno es interesantísimo sí, no, sí, porque sí, realmente no, no. es un análisis muy bueno de lo que fue el ejército español el siglo XIX, y para los que trabajamos sobre Marruecos pues la verdad es que contiene mucha información interesante bueno, sobre la, la, la casta militar pero resulta que este hombre de pronto Curiosamente, se ha vuelto un adicto de pío MOA. Sí, sí. Y entonces todo esto es interesante, ¿qué es lo que hay detrás? Porque no lo entiendes, ¿no? Entonces, ¿por qué de pronto eh, este, este cambio tan, tan interesante que, que parecía que hace un análisis serio de la historia de España y de pronto se vuelve al lado de los, los que hacen mitos de, de esa historia y que la teatricías son totalmente? Entonces yo quería preguntar si sí, está un poco al corriente, un poco de, de por dónde se anda este hombre actualmente, ¿no? Sí, sí porque... cómo no, además <risa> eh, cuesta algún disgusto porque yo... Intento diferenciar bueno entre esta gente y los que llamo equidistantes y algunos casos extraños de estos. Yo sin estar de acuerdo. No hablaré ni con soberbia ni con desprecio mal eh, en cuestiones pues con de Seco Serrano, de Juan Cato Ibio, o de Luis Suárez Fernández o de Stanley Payne, bueno son catedráticos, son hispanistas, discrepamos. Eh, tiene sus planteamientos, eh, se agarra lo del autoritarismo de Juan José Liz, que todos conocemos del año 64, se olvida de toda la España desde el 36 hasta el 64. Pero bueno, pero en el caso de De Payne, pues claro, su tesis doctoral, Franja Historia del Fascismo Español, la leímos y en fin, nos empezamos a leer algo distinto de lo que aquí podías leer. Y luego, efectivamente, el libro que tú dices, que para mí es el mejor de él, con diferencia, Los Militares y la Política en la España Contemporánea. Un libro de información que yo pues, me apoyé de arriba abajo. Pero a partir de ahí, pues empieza el cambio de paradigma, las malas compañías con Ricardo de la Cierva, se usaban mutuamente, Ricardo de la Cierva lo introduce en, en, en España, él le proyecta un poco fuera y le permite una colaboración en un libro que coordinó... Un, Raymond Carr si, no, si no recuerdo mal estudios sobre la guerra civil y, eh, de la cierva publicaba una cosa y ya el, el colmo del delirio ha llegado yo esto lo he citado por activa y por pasiva si tienes curiosidad en el libro mío Antimoa la subversión de la franquista de Israel de España y lo que realmente a mí me indigna mm -hmm. Porque hay aquí, pues, eh, han habido algunos historiadores que, claro, Paine era un poco un punto de referencia, que se han ido a Madison, pues, a hacer sus tesis doctorales, y o tengo un compañero allí en, en la Rovira Virginia que es devoto de, eh, de Paine, y luego pues, cuando digo, no, es que lo que es inadmisible es que este se convierta en el sponsor de Pirumoas que defienda la conceptualización de Franco la Gana, se la discutimos, nosotros decimos la otra y ya está, pero como este señor, porque el, el, el tecito de memoria, que es muy mala, pero en el libro no las tienes las citas textuales y de dónde está sacado, de que el gran renovador de la historiografía contemporánea española es Pío esto lo dice Stanley Payne. O sea, olvídate de Viñas, olvídate de Preston, olvídate de, de, olvídate de, de, de Arostini, olvídate de Gabriel Cardona, olvídate de todos, de todos. El gran renovador de la historia contemporánea es el señor eh, Pío eh, Moa. Y todas las tesis doctorales, todas las tesis doctorales que se leen y que se encienden en España eh, son previsibles, son en fin retóricas, siempre abundan sobre lo mismo, no abren nuevos caminos, no descubren eh, nada nuevo. Esto lo dice textualmente. Y esto es lo que a mí particularmente me indigna de, de Peña. Defienda sus posicionamientos y sus análisis sobre el me da igual, se discute por escrito en otra conferencia y ya está. Lo que me parece lamentable es esto. ¿Cuál puede ser la causa? Pues yo creo que ya lo dijo Hugo ¿no? Eh, eh, el dinero no huele, el dinero no huele. Y vamos a ver. Vale. Yo, yo soy tan ingenuo, yo soy tan ingenuo cuando escribe el libro este de Antimoa pensé que me iban a leer todos los monistas para ponerme a parir, qué va, qué va, y han ido pues como todos, los que leen en este país, los de siempre, los estudiantes y demás, ellos tienen bastante en poner la contraportada o el blog para ponerme a parir y llamarme el estalinista o el catalanista o el, o, el, o, el, o el rojo este o el frente populista y demás, y ya está, no, no, le, leemos siempre los mismos. O sea, yo para seguir antiguo me encierro haciendo de tripas corazón y me pongo a leer a este caballero y, y, y le cito, dos puntos abro comillas, dice y tal y él dice que decimos, no se sabe quién es y sin comillas, no hace referentes de, de, de autoridad, de señores que pueden tener cierto nombre pero que no han escrito sobre la guerra eh, civil no y este, es el, y este es el juego y claro, eso le permite pues, entrar en, en el circuito de las televisiones digitales, de los artículos de las ediciones, de las colecciones y bueno, pues la derecha siempre dispone de más dinero eh, que la izquierda y hay mucho más dinero a ganar en esa línea que en pelarte los codos cuatro años en archivos, ¿no? Para hacer un trabajo de investigación o presentar una doctoral. ¿No es eso? Yo creo que es eso? Aparte de alguna... Um, puede haber alguna cuestión de tipo personal, de que uno se encuentra en una situación en que necesita sacar dinero debajo de las piedras. Bueno, pero bueno... Y, no sé cuánto tiempo hablarás, por pues, supuesto, y luego la cierra. Esto no es una razón de la historia, es grotesco, ¿no? Pero bueno, porque no hace repetir, así quizás con otras palabras, pero debería repetir las mismas cosas que dijeron a supuesto señores. No, aquí no merece la pena, o sea, perder mucho tiempo porque sabemos es todos perfectamente que este caballero, y a mí de esto lo que me preocupa es que, pues eso, es ¿Pues gente eh? que, pues, que, que vende más que todos los demás puntos, y vale. ¿no? Y que tiene una influencia social y un peso como la anécdota de este alumno mío. Esto es lo que a mí me siente sí. la sangre, ¿no? Todo terreno no, no tiene la menor importancia no pero, la pena pero otra cosa que quería decir era en función de todo eso de esa historiografía que realmente hay como si dijéramos aquellos que, que lo que quieren es sacar la verdad incluso a, a veces cuando hay cosas que tienen que decir que a lo mejor por su ideología no les gusta es admitir que también en el campo republicano pues hubo cosas que bueno, que a nadie pues gustaron no. después pues de eso, que va a pero ¿quién hace avanzar la sí. investigación sí. sobre el ¿Ellos? Hay, o, o, o, o Preston no, ¿no? o Viñas o no, ¿no? Es que esas otras pero pero entonces frente a estos no sé dos si que se puede decir se puede sostener que a pesar de todo de aquellos que dicen que ya han desaparecido las dos españas vamos yo creo que esas dos españas siguen existiendo por lo menos la de los lo es, la de los profesionales y la de los falsarios esa desde luego sigue existiendo ni la, lector siempre sí, nada lo que sí puedo decir es dos experiencias concre muy concretas yo soy nacido en Rica ¿eh? y el, el, en el año 34 esto viví una experiencia fui a recoger a un, a unos, a un ingeniero alemán eh, de AEG al aeropuerto Sondica que cuando iba hacia la, hacia la fábrica me dice él ¿Qué paisaje más bonito es este, este? Le digo, ¿usted conoce esto? Sí, sí, conozco, mucho conozco más. ¿Cómo así? Pues ha venido o tal. Y dice, no, no, no, no. Yo formé parte de la Legión Condos, ¿eh? y cuando volamos sobre, sobre Guernica, etc., eh, y luego a la vuelta, pues, por, pues, pasamos por Munguía, concretamente, y salimos al mar. Bueno, yo estaba debajo, como que usted estaba debajo. Sí, yo estaba debajo porque yo estoy nació en África y entonces, entonces usted participó en el bombardeo. Sí, yo sí participé en el bombardeo, era el que punto. Entonces, tan real como la vida. en algún fregado un poquito más más profundo salvando la distancia de usted documentado y lleno de conocimientos y además que yo le agradezco el haber podido haberle escuchado yo me voy a referir un poco desde el punto de vista de una persona que anda a pie de calle, yo tengo 82 años también andaba cerca de Guernica de la era de aquí y en el momento del bombardeo estaba a 9 kilómetros en su carreta Pedernales somos de los que vimos a las cuatro y pico de la tarde entrar la escuadrilla, no sabemos quién era, y al de un rato no solamente oímos el ruido de las explosiones, sino que incluso vimos reflejo de las propias bombas incendiarias. A lo largo de una larga vida, efectivamente, Guernica ha sido un tema que nos ha apasionado, porque efectivamente nos ha tocado de cerca, y hemos intentado leer, no demasiado por supuesto, ojalá hubiésemos tenido acceso o las inquietudes suficientes para llegar a toda esa documentación que usted está comentando. Hay un, hay un punto que sí nos ha preocupado, además, erróneamente, quiero decir, yo después ya a lo largo de la vida creo que tampoco tenía tanta importancia, sin embargo observo que al cabo de los años se sigue debatiendo un poco cuál fue el verdadero número de muertos tuvo en Guernica parece ser que ese dato nos eh, preocupaba muchísimo porque era el gran reproche que le podía hacer a, la, a, a quien había decidido cometer esa masacre yo casi diría que no es el fondo de la cuestión bajo mi punto de vista, pues estará conmigo porque además hay dos cuestiones sobre las que voy a comentar si murieron 150 o 200 tampoco creo que sería una realidad porque voy a pensar que esos 200 han podido ser los que verdaderamente eran contrarios a Franco, o por lo menos que no eran amigos, y se han visto efectivamente en sus carnes, en sus parientes, en sus amigos, en sus vecinos, que son los muertos sobre los que han podido contar. Pero voy a partir de un hecho, supongamos que en Ernica esa fecha, aparte de haber gente, Euskaldun, Vizcaitarra, nacionalista, comunista lo que quiera, también habría un porcentaje de gente que verdaderamente era de la idea de Franco que escogió la guerra como muchos conocidos que escogió en ese bando y sin avisar y a traición aparece una disposición que no sabemos de quién que hace un bombardeo y mata a gente que era suya vamos a decir ideológicamente o por lo menos sentimentalmente entonces yo entiendo que ese es uno de los aspectos verdaderamente graves mande quien mande, que luego lo comentaré efectivamente va a matar a masacrar una población dentro de un, de un pueblo físico y mata incluso a sus propias gentes que están allí eso es, una, eso es algo terrorífico eso por una parte por otra parte creo que efectivamente la, el hecho de quien haya dispuesto que venga la, la escuadrilla alemana, o, o lo haya dispuesto los alemanes o lo que sea, que hayan pedido un permiso para hacer un ensayo de una escuadrilla, o el gobierno de Franco en ese momento dijo, necesito vuestros servicios para masacrar esa ciudad, efectivamente, eso a mí, ese es verdadero, también es un problema saber, ese sí, ese sí me parece que el problema, lo que creo que eso está súper demostrado ya, a pesar... O sea, es impensable saltarse en la jerarquía y en cualquiera que tenga conocimientos militares y la cadena de mando. Eso es impensable. Claro. Y el que tenía Sperle, y así estaba de Klan, estaba absolutamente el que decidía era Franco. Y esto es. El... Ay, claro, no, no está la prueba, no está el papelito, pero es que lo que no está es lo contrario. O sea, lo que hay que demostrar es que Rischhofen ¿eh? tomó la iniciativa sin comentarse desde el diablo: ¿eh? si ¿Sí va a saltar a Sperle, si ¿Sí va a saltar a Franco. No lo iba a comentar con Mora, no lo iba a comentar con Miguel, eso es lo que no tiene ninguna lógica y no se, y no se aguanta. Igual, claro, Franco no era un, un, un humanista, en una guerra civil, cuando se plantea una guerra civil en la toca el silbato, dice, a ver, que cada uno se posiciona, los que se quieran ir a la zona republicana, que se vayan a la zona republicana, y los que se quieran ir a la zona de los soldados, que se vayan. Y las bombas, claro, caen indiscriminadamente sin saber decir lo que piensa cada uno. Si el propio Franco utiliza a sus propios como carne de cañón, a Franco le importa un pepino. O sea, utilizaba la guerra colonial, la guerra de África, de confrontación. O sea, si no, si, si, si no le importan ni las vidas de los que están en su propio bando luchando por su causa, ¿cómo le iban a preocupar los hipotéticos franquistas que pudieran haber en Iránica o en cualquier otro lado? Le tenían completamente sin cuidado. Esa era la realidad traspasa los métodos de, de terror y de lucha de terror, de Ludendorff y de toda esta gente y de que la guerra es la continuación de la política por otros medios y utiliza técnicas de guerra colonial y de exterminio aquí con el ejército de África, que es lo mismo que hacía en el norte de África, o exactamente igual no eran compatriotas, eran rojos eran eran ateos eran eran, eran, eran vascos o eran catalanes, eran todo lo que no era punto, ya está Puedo hacer un, un me ha gustado mucho su ponencia, un punto pedántico que no se podía usar los Stuka, los Junkers 88 contra el puente porque no existía. Los Stuka, no, no existía en, aquel, en la fecha 37. Sí, sí. sí es después. Ah. Los aviones nuevos que había en Ganica eran los Messerschmitt smith no, Raman, gracias, gracias pero, pero no. Pero sea, no habían fabricado Stucas todavía en no, el año 1937. No, el, no, el, no el, se el, había usado ah, en, en, en abril de 1937. Entonces no, no existía. no eran Juncker? Eran otros, pero sí, sí, sí. no había Stucas. viene unos meses después. Gracias por la invitación. Sí, son 52. Ah, sí sí sí, sí, sí, sí. No, no, yo me refería al famoso estuca que llevaba una lanzadera con una bombita y que caían en picado. Y se desprendía el, el este y la dirigían con bastante precisión al objetivo. ¿Quién tenía silbatos en la sala para el tercero? Sí, pero este era más tarde. ¿Es un Junker? No, pues hay dos tipos: el Junker. De, de, de, para de transporte. El de transporte eh, <risa> civiles, pero este es distinto del super ¿no? uh -huh. que, que tiene las, alas un, poco las, alas, las alas, un poco quebradas. Sí, sí, quebradas. Es un avión distinto. Hay que distinguir entre tipos de aviones. en todo caso, el tipo Sí, pero no era este tipo. Eh, es que no es un un masivo. Que un montón de bombas, los Stuckers era de precisión. Era que te metían la bomba por una ventana. es importante el tipo de aviones, porque en la televisión hace cinco años han hecho versión digital y todos los aviones eran incorrectos entonces no es solamente gente de derechas que tiene adicción a, a tipos de armamentos es un poco de un tipo de, de maniáticos hay que tener hay que saber qué armas había o por la realidad entonces claro estas firmas Junkers había distintos tipos de, de uh, entonces, bueno, es importante. Normalmente Sí. Sí, 52. Sí, 52 no es lo mismo que 88. Es como un de coche. Hay distintos tipos de de 52. No, pues este es un tipo de avión que era de transporte civil, que no fue un bombadero, Era de transporte. Se podía echar bombas incendarias a través de la no, sí, puerta. Sí, sí, bueno, este que son incendios. Lo que decía ambas, sí, ¿sí? que hay tipo de bomba de ¿sí? precisión otro tipo de avión que se llama. El Tunker 88 que es claro. completamente distinto. Tiene una bomba sola, grande y hace. Pues, ah, Así bacano. Así, completamente distinto que el otro que va. Sí, sí, se echan bombas así. Sí, perdón, y si por ejemplo los dos caza, Sí, casa, sí, son los Mesh mes, 109 sí, es De todas maneras me va a permitir un comentario en la confianza que da esta reunión tan, tan agradable, desagradable. Con, con lo que estamos comentando y con expertos que veo que hay en esta sala, se ha podido contabilizar aproximadamente el número de aviones sabiendo las características y la carga explosiva que llevaban se puede aquí, se ha comentado sí. una vez, en un momento que se descargan. en sus salas, en eso es muy, muy preciso, eh, yo no nunca me he interesado demasiado en la historia estrictamente eh, militar, pero aquí en la sala, eh, pueden contestar con toda precisión sí, sí, ah, es que de el micrófono al chato que nos explica incluso lo, lo en la ¿no? No, no. no se puede precisar el número de aviones, pero. Justo, más la que se Vamos a ver. El primer avión vuela entre las 4 y media y 5 menos cuarto, que es un Dornier 17. Y ese avión viene de sur a norte. Después, eh, aproximadamente un cuarto de hora, 20 minutos después, son tres saboyas italianos con una escolta de cinco fiat que van a atacar el puente de rentería. Posteriormente vuela por primera vez un Henkel Y a unos 20 minutos otro Henkel. Y luego vienen de, viene desde el, el norte hacia el sur eh, tres escuadrillas de, de chunca ahí no, no, no nos ponemos de acuerdo si son 17, 18 o 19 porque según los partes no según los partes, sino según porque se destruyó toda la, toda la documentación de, lo, de la contra según los diarios de los pilotos que, que, que les obligaron los americanos a rehacer en el año 45 eh, surge la duda de si son eh, 16, 17 18 sobre el tonelaje de bombas, ahí es donde tenemos todos un lío tremendo ¿no? el experto militar que es la razónal en esta misma sala manifestó que no se podía hablar de, de semejante volumen de, de toneladas que había habido, porque si se hubiesen ido cargados con, con, con ese volumen, no, no habrían podido volar los aviones. Entonces, hay quien habla de 30 toneladas, eh, nosotros creo que hablamos de, de 20, me parece, o ¿no? por ahí aproximadamente. Lo que hacemos es, nos hemos guiado del, del, del único experto militar que en su momento tuvo acceso a los archivos militares del ejército del aire que mantuvo eh, un, un intercambio pistolar con los pilotos alemanes que esa la razón y a él es el al que seguimos porque él es el experto en, en estas cosas y luego para aclarar por ejemplo la pregunta muy interesante que habían hecho sobre que, que cuando bombardearon, bombardean a todo el mundo sea de la ideología que, que fuera hay que tener en cuenta y, y lo podemos saber fácil y es que eh, cuando bombardearon a todo el pueblo y el pueblo, lógicamente, era de diferentes ideas. Tenemos un un, un, vamos, un dato que son las elecciones de 1936, cómo, cómo fue el resultado electoral en Guernica. Entonces, el 50% de los votos eran del Partido Nacionalista, el 40% eran del Bloque de Derechas, es decir, de carlistas y monárquicos, y el 10% eran del Frente Popular... En la relación que nosotros eh, tenemos de personas identificadas eh, de muertos del bombardeo, eh, hemos visto que incluso, mmm, acaban, destrozaron el pueblo. Entonces al destrozar el pueblo no miraron quién.